Ahora veremos cómo crear distintas cadenas de texto o strings. Ellas pueden ser invocadas con los delimitadores que vimos previamente, de tal forma que podemos hacer uso de la, las dobles comillas, de tal forma que se puede obtener la invocación o la creación de un string. Igualmente, podríamos hacer uso de la comilla simple, de tal forma que ésta también diese lugar al mismo resultado. También podemos utilizar la comilla triple y el, el, la comilla triple de, de tipo simple, de tal forma que esto nos permite utilizar distintos tipos de comillas. Esto permite la utilización de un tipo de comillas dentro de otro, de tal forma que, por ejemplo, podemos utilizar una cadena con un texto, eh, con, con el apóstrofe dentro, de tal forma que éste puede visualizarse dentro de la cadena. Igualmente, podríamos hacerlo de manera inversa, de tal forma que la cadena tuviese las comillas. Igualmente, podemos utilizar eh, las, las utilizaciones de comillas repetidas para realizar este tipo de procesos. Esto es posible que fuese más fácilmente visualizable si lo operamos posteriormente con la orden print, la cual es la orden eh, adecuada para la visualización y extracción de datos, ya que las cadenas, aunque es posible en, en Spider visualizarlas, la obtención de, los, de las distintas cadenas en pantalla es, es a través de la orden print. Podemos observar que esta no muestra las comillas las cuales utiliza para la creación de la cadena, pudiendo observar que de, de esta forma estamos obteniendo una cadena de con una forma que es más parecida a la, a la que queremos, ya que no se muestra ni la, el, el comienzo ni el final. Estas cadenas las podemos también asignar a un nombre de variable, de tal forma que podemos operar en ella. También podríamos obtener una cadena a partir de un número. Por ejemplo, previamente habíamos designado el valor i al valor 1. Esto, por ejemplo, puede ser utilizado para formatear otras cadenas. Por ejemplo, podríamos utilizar la orden format para formatear un valor entero, al igual que también podríamos invocar la orden string para dar a un valor entero, un formato de cadena. El, el tipo format permite la inclusión de un tipo de nombre un poco más elaborado. Por ejemplo, podríamos utilizar un tipo float, de tal forma que tuviésemos un número largo. También podríamos formatear esta cadena con su valor y el cual podríamos esta vez utilizar con un tipo más elaborado. Por ejemplo, podríamos imprimirlo esto en un tipo float, pudiendo ver que se pueden elegir cuántos, cuáles debe ser la longitud del número y cuál debe ser el número de datos en precisión o números decimales que se muestran. También se podrían utilizar otras consideraciones a este orden format. Por ejemplo, podríamos utilizar una separación por miles, realizando la orden coma y visualizando que ahora se ve los distintos números con, una, con las comas de las separaciones por miles o también con una barra baja, lo cual daría lugar a a una misma interpretación. Podemos observar que modificando estos valores podemos obtener distintos resultados, de tal forma que podemos visualizar de una manera distinta los números. También podríamos cambiar el tipo de formato, por ejemplo, pasarlo a formato exponencial, o pasarlo a formato exponencial si este número es excesivamente grande, con la orden G. También podríamos utilizar... Otros tipos de formato. Por ejemplo, podríamos utilizar las comillas y el valor de la variable que quisiéramos para invocar a la orden format, de tal forma que ésta pueda ser visualizada. Esta otra forma de invocación puede que fuese más común antiguamente. Sin embargo, en la actualidad es posible que la orden inline del format sea un poco más, más utilizable, de tal forma que esta otra nomenclatura también puede ser utilizada, de tal forma que existen múltiples formas de formatear cadenas. Es posible que aparezcan nuevas formas de formatear cadenas en el futuro. Sin embargo, es necesario visualizar la documentación de Python para observar cómo operar con ello, ya que la documentación de Python es la que nos muestra cómo se va actualizando el programa y qué nuevas mejoras o, de o funciones disponibles tenemos. Esto puede utilizarse para crear cadenas de texto o cadenas de texto más elaboradas, con un texto inicial y un texto final, de tal forma que podemos eh, visualizar unas cadenas de texto más elaboradas. También podríamos tener aquí otro código con otro valor, de tal forma que la creación de cadenas puede llegar a ser infinito, pudiendo tener cualquier tipo de consideración. Esta creación de cadenas puede además utilizarse para concatenarse, de tal forma que, por ejemplo, podemos utilizar la cadena asignada previamente con el nombre de A para concatenarlas a otras cadenas. Esta concatenación puede realizarse con la orden A. Sí, o también podríamos interoperar y crear unos valores intermedios, como por ejemplo, espacios, de tal forma que podamos ir formateando las cadenas para obtener la cadena que nosotros quedamos. Podemos visualizar cuál es el resultado de cada una de las operaciones que fuimos realizando. Es posible crear cualquier tipo de cadena, la, mediante la invocación a otras asignaciones o a otros valores, de tal forma que estos pueden ser sustituidos dentro de los entornos entre llaves, dentro del formato de cadena. Es posible utilizar distintos tipos de enumeraciones como por ejemplo los D, para los números decimales enteros, los float, para los números con parte de decimal. Los g y e, para los números exponenciales. La g utilizaría una anchura predeterminada y si esta es excedida utilizaría el tipo e. Los tipo n, los resultados en porcentajes. Y también podríamos cambiar los tipos de resultados de números a formatos binarios, octales o hexadecimales. También podemos observar en la documentación que podemos utilizar los caracteres guión bajo y coma para los separadores por miles. Al igual que podemos utilizar el formato anchura precisión, de tal forma que podemos... Eh, Crear una anchura predeterminada para la visualización de los distintos números. También es posible reservar un espacio para los signos, de tal forma que en ocasiones los números negativos llevan un menos delante, los cuales los números positivos no llevan. De esta forma es posible eh, imponer el número más o el signo más a todos los números o reservar el espacio para el signo para el signo negativo. También es posible utilizar el signo igual para alinear los números siendo estos positivos y negativos o utilizar los, las simbologías de izquierda, derecha y apóstrofe para alinear a la izquierda, a la derecha y al centro, de tal forma que podemos obtener distintas cadenas en las cuales la anchura del texto puede ser distinto para algunos valores, de una forma que éstas pueden ser formateadas y pueden ser visualizadas de una manera lineal en, en los archivos de resultados, de tal forma que mediante los espacios estamos tabulando la, la documentación o la visualización de los datos que queremos extraer por pantalla, los cuales se pueden extraer a partir de la orden print o también pueden extraerse a archivos a través de la escritura en los archivos de texto. Podemos observar que se puede definir una anchura, una precisión y un valor para la generación de una cadena, de tal forma que podemos invocar esta cadena con esta anchura y esta precisión, de tal forma que podemos observar que la cadena tiene una anchura con el número de, de, de datos y de precisión que, que habíamos creado previamente. Podríamos cambiar esta anchura a una anchura mayor, de tal forma que pudiésemos observar cómo ahora existen una serie de espacios hasta rellenar la anchura o dimensión predeterminada. Esto nos permite crear cadenas con cualquier tipo de con cualquier tipo de valores, de tal forma que podemos utilizar cualquiera de ellos. Podríamos hacer mención también a la hora de realización de cadenas a que es posible la utilización de pads en las cadenas, de tal forma que, por ejemplo, en Windows, el, la barra contra barra no es posible verla en la cadena, ya que es un, un símbolo reservado. Por ello, es necesario disponer la orden R previa a la invocación de la orden string, de tal forma que podremos ver posteriormente de una forma correcta cuál es la invocación del directorio con, mediante la utilización de este tipo de cadenas, ya que de lo contrario estaríamos utilizando una, una cadena que no fuese fácilmente visualizable, viendo cuál sería la otra consideración que se estaría obteniendo de no disponer la orden R. Esto nos permite la utilización de paths o la imposibilidad de crear paths en algunos tipos de cadenas. Por ello, en ocasiones, es necesario utilizar la orden F o la orden R previa a la disposición de una cadena. Igualmente, cualquier tipo de dato es posible pasarlo a cadena mediante la orden string. Igualmente, existe otro tipo de datos o de cadenas, los cuales son los RPR, ya que en ocasiones los strings pueden ser susceptibles de ser evaluados y dar lugar a, a valores que pueden ser malinterpretados en Python. Sin embargo, con la orden RPR, esto puede ser evitado, de tal forma que estos tipos de valores no pueden ser reutilizados por otros tipos de, de datos en Python, de tal forma que existe un tipo de, de codificación un poco más segura.